Aprender la menos. Aprender a ser. ¿Qué dime? Dale pa, ya, dale pa. Ya. No estás cayendo un poquito atrás. Dale cachaco, dale cachaco. Mientras que estoy grabando aquí, alentando no, no para olvides. Eh. Ey, no sabes, así, va. Ah, tú si sí eres. Aro, ahora sí, estoy Tienes que echarte para adelante. Ajá, cachaco. Como me metiste, los sacos, maricón. Ay, cachaco, dale, me está pasando, no te vende los dos años de tiempo. De leche con esto carever, güey. verga a ver si Tú, tú, tú, tú eres una guarra como todas las demás. Allá, allá. En el acerrín te lo aprenden, man. Lo arreglaste, güey. Si haces algo graba, si no, no.